Hola dibujante, bienvenido a este video. Mi nombre es Morguena y vamos a estar reseñando ahora estos plumones de alcohol de la marca Traimi o como le dicen algunos Trime. Este paquete trae 60 piezas, los cuales vienen divididos dentro de tres charolitas. Las características que nos indican el empaque es que son 60 piezas que tienen doble punta de pincel y de cincel y además trae una paleta de todos los colores. Así se ven ya de cerca los marcadores. En un extremo tienen una cintilla de color gris que equivaldría a como vienen los Copic y en las tapas viene el número y el nombre del color. Para las pruebas voy a estar utilizando este papel firense que es especial para marcador. Las hojas son muy delgaditas, sin embargo este papel es especial y no permite que la tinta traspase hacia el otro lado. Para estar más segura coloqué una hoja de plástico en la parte de atrás para evitar cualquier filtración de tinta y que pueda manchar mi mesa. Aquí estoy iniciando con el boceto a lápiz. Vamos a hacer ahora un pastelito. Ya saben que en este canal nos gusta dibujar comida. Cuando estás bocetando en este papel, te recomiendo que no lo hagas de manera muy marcada, ya que también si borras demasiado lo puedes arruinar y tu marcador ya no quedará igual. Aquí tengo un swatch que hice de todos los colores, es importante que lo realices también para que sepas exactamente qué colores vas a escoger. Esta va a ser toda la gama que voy a utilizar en mi dibujo. Ya los tengo separados y ordenados por color. Y ahora sí vamos a pintar. Lo que me gustó de estos marcadores es que el color que trae en la tapa de cada uno corresponde exactamente al color que estarías pintando si lo hicieras en un papel especial para marcador. Si lo utilizas en otro tipo de papel como puede ser bristol o alguno más grueso de otro gramaje o de otro tipo, entonces iba a cambiar la tonalidad, pero si lo estás usando en un papel especial para marcador como es este te va a dar exactamente el color de la tapa así que tienes más precisión para poder elegir los tonos de tu dibujo también te comento que el costo de estos marcadores en su paquete de 60 piezas está alrededor de 600 pesos mexicanos dependiendo en dónde lo compres lo cual me parece un precio bastante accesible en comparación con los marcadores Copic o alguna otra línea también profesional. Si tienes curiosidad de cómo se trabaja esta técnica y quisieras incursionar en ella sin gastarte mucho dinero, esta podría ser una buena opción para ti. También hay algunos plumones o marcadores de procedencia china, sin embargo he visto varias reseñas de que algunas piezas les llegan secas o incluso el plumón derramado. Entonces considero que esta sería una opción más viable si vives en México y deseas comprar unos plumones de este tipo. Además de que ya no tienes que esperar todo el tiempo que implicaría el pedirlos desde China. Por otro lado, lo que no me gustó de estos marcadores es que si bien su empaque es para que los puedas almacenar de forma horizontal, esto tiene como ventaja que la tinta no se te va a chorrear ni se va a acumular en una de las dos puntas de tu marcador, lo vas a tener en mejor estado, pero el problema es que no te permite ver toda la gama de colores porque viene precisamente en las tapas. Entonces los tendrías que tener súper ordenados y cada vez que los uses volverlos a colocar en el mismo orden para poder tener una referencia de cuando quieras usar alguno de los colores. Además de que el paquete tampoco cuenta con un marcador incoloro o el famoso blender o mezclador, entonces pues aquí tuve que improvisar el mío, al ratito te platico cómo. Aquí estoy dando los toques finales con un estilógrafo que es lo que me gusta hacer a mí. Si tú quieres un efecto más realista o no te gusta este tipo de acabados, lo puedes omitir. Como te comentaba, este paquete no trajo un marcador blender... Entonces tuve que improvisar mi propio blender, lo que hice fue llenar un pincel de agua con alcohol isopropílico y este te puede funcionar bastante bien en caso de que no quieras gastar en comprar uno extra que también lo podrías hacer. Pero a mí me funcionó bastante bien entonces no lo considero necesario. Como toque final solamente le voy a pintar algunos brillitos con mi pluma de gel color blanca. Y el resultado final nos quedaría de esta forma. En conclusión me parece una buena opción. Si quieres incursionar en el mundo de los marcadores con alcohol, posteriormente estaré haciendo algunas otras ilustraciones para seguirlos probando, pero a mi parecer están muy bien. Si este video te gustó y sobre todo te fue útil, te invito a que le des like y te suscribas al canal. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!